Bueno, pues vamos a continuar, si os parece, con la, con la mesa de mediación. Eh, vamos a intentar ir con, con los tiempos un poco, pues así, rápido, para ajustarnos a la, a la escaleta de la mañana. Buenos días. Yo soy Amparo Mordoño, tengo la responsabilidad esta mañana de, de acompañar y de presentar los proyectos que están enmarcados en, en la línea de, de mediación. Quiero comenzar agradeciendo, no, no por un formalismo solamente, sino porque realmente eh, en un último día de foro eh, es necesario agradecer a este gran equipo ¿no? de, de Cultura, Ciudadanía, Cultura y Ruralidades que lleváis trabajando mucho tiempo, especialmente estos días. Como decía el compañero anteriormente, más allá de lo que son las puras funciones, ¿no? con entusiasmo, con, con ilusión, para, para que esto suceda. Muchas gracias. Um, ya sabéis que en el marco del plan de ayudas, una de las líneas, una de las cuatro líneas, tiene que ver con proyectos de mediación y de educación. A mí me gusta mucho esta doble, esta doble forma de nombrar porque también responde a un, a un marco de reflexión propio de, de, del área, ¿no? de las personas. Um, que compartimos las personas que nos dedicamos a la, a la mediación, a la educación, a las, a las pedagogías culturales. ¿no? Eh, también comentábamos con las compañeras ayer que es cierto que es una mesa que a pesar de que responde a un, a un tipo de proyectos específicos, ¿no? es una mesa que atraviesa todas las prácticas, que tienen, las prácticas culturales que tienen lugar en el medio rural, y que pretenden estar ahí eh, con una voluntad de, de conexión, de respeto, con una ética, ¿no? O con un marco también político de, pues de responsabilidad, de escucha. Entonces yo creo que es una mesa que, le, que nos interpela a todas, ¿no? A todas las personas que, que, que, que vamos al rural con nuestra maleta cargada, con nuestra mochila cargada, y que pretendemos hacer ahí bien las cosas, ¿no? ¿No? Eh, yo no, no voy a ocupar mucho más tiempo, pero quiero recuperar una frase de Olga Novo, el primer día que nos emocionó muchísimo a todas y que, y que a mí especialmente me hizo pensar en esta mesa, por eso la traigo. Ella hablaba de su padre y decía, eh, ¿dónde se encuentran la hija postmoderna y el padre ancestral? ¿no? ¿Dónde se encuentran los saberes académicos con los saberes ancest ancestrales? cómo se tejen esas relaciones, en esa pregunta ¿no? tan amplia, tan, tan pertinente y que tanto nos acompaña, eh, se construye como todo el marco de reflexión que acompaña a las prácticas de mediación y pedagógicas en el, en el medio rural. Eso intentamos, ¿no? O sea, eso intentamos estar en el, en, el, en el rural, en nuestros trabajos, como educadoras, como mediadoras, intentando construir saber nuevo, un saber que nos, que nos pueda acompañar a abordar los retos que, que nos presenta el mundo que vivimos, ¿no? para aprender a, a, a comprender, a interpretar el medio rural que habitamos desde ese diálogo. ¿no? Las que venimos de lo académico, hablando de Procomún, de laboratorios ciudadanos, de inteligencias colectivas, poniendo todo esto al servicio, en diálogo con todo lo que la gente que, que habita en, en nuestros pueblos, tiene que ofrecer, confiamos en ese diálogo y, y por eso nos embarcamos en, en estas prácticas. Las tres experiencias que nos van a acompañar esta mañana eh, son tres experiencias complementarias, pero de naturaleza muy diferente. Y en unos acuerdos, en unas conversaciones que hemos tenido eh, para enmarcar esta, esta mesa, nos pues parecía que era bonito hacerlo desde el lugar, del, desde la pregunta del cómo en un intento de explicar cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? como decía eh, unas compañeras de profesión, cómo hacemos lo que hacemos, cuál es nuestra caja de herramientas, cuál es nuestra carga de conflictos también ¿no? y de retos eh, que nos acompañan cuando estamos ahí, en los pueblos, trabajando en los proyectos con la gente. ¿no? Eh, voy a hacer una presentación muy breve de los tres. Y luego, si os parece, nos acompañan Eva Caballero, eh, David García y, y Sonia Martínez Navarro. Son tres proyectos, como digo, de naturaleza diferente. Eva nos va a hablar de, del proyecto de Creando por Soria, un proyecto situado en el medio rural soriano, desde la perspectiva de lo que nosotras llamamos mediación de base, desde ¿no? de la perspectiva del trabajo con la gente, en proyectos en, en pueblos, ¿no? del de, de los alrededores de Soria. David eh, encarna hoy una mirada coral. Él viene a ponerle voz a un colectivo que es mucho más amplio, que es la red, una red de informal, una red que yo admiro mucho, la red del cubo verde, una red de, de espacios y proyectos culturales en el medio rural, que hace un par de años, ya año y pico, se embarcó en una investigación eh, de carácter estatal para intentar comprender este cómo hacemos, lo que hacemos, ¿no? Cómo funcionan, cómo suceden las prácticas de mediación en proyectos que, han, que están desarrollándose en el medio rural. La investigación se llama Culturarios y él va a poner esta mañana a voz un poco, bueno, pues a unas reflexiones que son como más globales compartidas. ¿no? Y el caso del de, de proyecto que viene a compartir Sonia surge de una institución cultural del Iván, del Instituto Valenciano de Arte Moderno, eh, desde un posicionamiento que yo no, no quiero como robarle a, a Sonia eh, las palabras que va a decir ella, pero que surge de una de un posicionamiento eh, que merece la pena, eh, conversar, sobre el que merece la pena conversar hoy esa idea de sentir que la institución cultural eh, se debe también a todas las personas que habitan el territorio, los territorios rurales más allá de la ciudad donde la, el propio museo o la propia institución está. ¿no? Esa pregunta de, eh, de, de cuál debe ser o, o cuáles son las responsabilidades de las instituciones culturales financiadas con dinero público para con toda aquella gente que vive en el medio rural, que financia las instituciones, pero que no que no participa habitualmente de las programaciones. El proyecto se llama Confluencias y, y, y bueno, pues es un poco de lo que va a hablar Sonia. Yo quería hacer como esta, este resumen previo para que entendamos eso, la naturaleza de los tres proyectos y la manera en la que unos y otros pueden... Pueden entrar en diálogo esta mañana. Os invito a que vayamos tomando preguntas. Insisto en que son experiencias que nos interpelan a todas. Nos dediquemos o no estrictamente a la mediación, puesto que todas estamos en, en el rural eso, intentando hacer bien las cosas. ¿no? Eh, Eva comenta su, su proyecto y luego, si os parece, podemos plantear un espacio de, de diálogo. Bueno, pues... Muy buenos días, muchísimas gracias. Comparto los agradecimientos, tampoco me voy a estirar mucho, pero millones de gracias al equipo de Cultura Ciudadanía ¿no? por invitarme y estar en esta mesa con gente tan maravillosa. Y voy a hablar del proyecto de Creando por Soria y, y como bien ha dicho Amparo, voy a hablar desde el lado de de la mediación, de cómo hacemos las cosas cómo la hacemos, ¿no? O sea, este proyecto se puede contar desde di distintas líneas y aquí voy a estar desde, el, desde la parte de la mediación. Creo que voy a levantar, porque si no voy a estar con el cuello así todo el rato. Entonces voy a ponerme aquí y, y eso. Pues Creando por Soria es arte y cultura en el, con el territorio y en el territorio. El proyecto nació precisamente en un foro de cultura y ciudadanía hace muchos años, estaba yo de ponente, en el, bueno, de ponente no, estaba de, de público y se estaban contando distintos proyectos y a mí se me, se me inspiró una chispa de hacer un proyecto en un pueblo y años después dije, Jolines, en mi casa, en Soria. Y es cuando así como, como llegó el proyecto, ¿no? ¿Dónde va esto? Ahí. Ah, vale. Y los objetivos, pues... Los objetivos que yo opino que estos objetivos son que, eh, los que tiene que llevar cualquier proyecto que se lleve en medio en el, en el medio rural. ¿no? En plan, eh, reorientación del concepto de cultura en el medio rural, o sea salirse de la idea de que la cultura rural es solo usos y costumbres. Son usos y costumbres, pero también hay mucho más. La cultura rural es, es, bastante, es bastante más rica. Crear un marco de convivencia en la cultura tradicional y la actual, que lo ha definido muy bien la, la frase de que ha dicho, de la poeta que has dicho tú al principio, ¿no? O sea, es como, además mi padre era bastante tradicional y yo era bastante moderna. Entonces, como un padre tradicional con una hija moderna pueden convivir. Eh, crear un ámbito de demanda cultural en el medio rural, que en el medio rural ya se hace cultura, pero cuando hablas con la gente que está ahí, dice, bueno, esto no es cultura, pero la persona que está cortando la cortando el, el, la carnicería, el, el arte con lo que le está haciendo, es una performance en sí misma. ¿no? Entonces, ese es visualizar todo ese tipo, de, ese tipo de actividades y de acciones y generar movi movimiento y cambio a través de la cultura. O sea, es porque yo considero que la cultura que es, es un medio transformador, que a través de la cultura pues se puede ir desarrollando todas las, todos, eh, todos los territorios. A ver, ¿qué más? Vale. Entonces, La Semilla, ¿Cómo, ¿cómo empezó este proyecto? El primer proyecto que, que se llevó a cabo fue en Navaleno, que fue el festival de el festival entre pinares. ¿no? Empezó en Navaleno porque yo en otro en otro foro conocí al alcalde de Navaleno, le conté este proyecto que yo tenía y dijo, pues lo puedes hacer en mi pueblo. Entonces, eh, entonces el alcalde me dijo que sí, yo tuve una reunión con el alcalde y todo perfecto. Pero ahí va cómo vamos con lo, lo de la mediación, ¿no? Pero antes, de, después de tener yo el OK del alcalde, quería hablar con el, con el grupo de teatro local para, para contarles el proyecto, porque puede, no quería que esto se convirtiera en yo llego, hago mi, mi, mi festival de performance de música y tal, todo súper moderno, pero a la gente del pueblo no, no le llegan. ¿no? Entonces yo estuve teniendo bastantes reuniones con, con el grupo de teatro durante, durante tres meses, cada 15 días, yo me reunía con ellos y ellos estuvieron, fueron también partícipes en la creación y en toda la, en toda la programación de, del festival, que eso para mí es, es interesante. ¿no? Y ahí está lo que es la mediación para que así la gente del pueblo se sienta también partícipe en el, en el festival y luego pues, puedan participar en, en las actividades. Esa foto de ahí, esto es que se puso mi padre y mi madre, se pusieron de taquilleros, porque todavía no había mucha... había ayuda al ministerio, pero todavía no llegaba como para contratar a mucha gente, entonces tuve voluntario, todo el mundo que, que me quiso ayudar. Y en la foto de al lado es una performance que, de voz, y es que de esa foto pues dice claramente cómo se lo estaban pasando, ¿no? O sea, estaban ahí partidas de risa ahí las, las mujeres, porque se hizo, se hizo un corro, entonces empezaron como a sacar su voz, y entonces se les... O sea, se, les, se les fue mucho la, la cabeza y se lo pasaron genial. Y una mujer que me dijo, Eva, no sé qué es esto, pero muchas gracias, me lo estoy pasando genial. Y, y luego se tuvo que cambiar vale, al centro de artistas. Empezó el proyecto Estón Navaleno, pero como cambió de alcalde, pues el siguiente alcalde no quiso que continuara, que continuara mi proyecto, que era la continuación de becas de residencia artística. Entonces ese alcalde dijo que no, pues me lo llevé a otro pueblo. Y en el otro pueblo es, pues, ¿verdad? No voy a estar yo aquí luchando con nada. Y entonces, ahora estoy, el, el centro de artistas está en Sotillo del Rincón. Y en la casa donde se alojan es una casa que es de que la dueña eh, eh, falleció y se lo ha quedado su sobrina. Y su sobrina es la que me dijo: Pues yo tengo la casa. El otro que en Navale no fue el alcalde, de yo tengo el pueblo, pues aquí yo tengo, yo tengo la casa. Eh, se lo propusimos al. Al alcalde, el alcalde le, le, pare, le pareció ok. Yo tenía presupuesto para hacer una beca, y como al alcalde le pareció eso en la primera edición, la, la, la, le pareció maravilloso, entonces hicimos otra beca más. Y, y el, el, el lo que es el trabajo de mediación con estos artistas lo tenía ya un, bastante hecho porque la dueña de la casa, Ana, eh, vive en el pueblo, bueno, bueno el, la antigua dueña de la casa, su tía, la tía, Emilia, la conocía todo el pueblo, la gente había ido ahí a dar clases de inglés, o sea, es que la casa ya tenía su propia, su propia historia cultural, entonces esa parte de la mediación ya estaba un poquito avanzada. Pero aún así, eh, cuando llegaron los artistas, eh, bueno, son unas becas de residencia artística que la gente eh, manda su convocatoria y se eligen unas cuadras y se eligen una. Y, pero lo, lo importante es que todos los proyectos estén implicados con la, gente, con la gente del pueblo para llevarlos a cabo, que no es lo mismo que, no es lo que llega la, el artista, monta su show y se va, <risa> sino que para crear todo su proyecto pues, tiene, que, tiene que, que estar con la gente. Son de recuperación de memorias son también eh, otros que tienen retratos y, y luego está uno que no funcionó, que... No funcionó, que que es este de, de las, no funcionó a, a, nivel de, a, a nivel de mediación, ¿no? este, de, este de la derecha, porque el artista no nos no implicó, ahí también pudo ser fallo mío, nos implicó mucho con la gente del pueblo y, y yo ahí en ese tiempo me pilló un poco complicado y no pude hacer toda esta labor de mediación, de ir a presentarle y tal... Y, eh, de hecho, el día de la presentación fue muy poquita gente del pueblo. ¿Por qué? Porque el artista había estado trabajando y no se había implicado en el pueblo. hubo una, una señora que me dijo, es que va por la calle y no decía, hola. Y eso ya me lo dijo todo. Y yo, bueno, pues para los siguientes voy a ver cómo, cómo, hace, cómo, cómo, cómo salvar, ¿no? O sea, que también es interesante saber estos casos de no éxito, que también hay que contarlos. Eh, bueno, pongo las fotos, pues por ejemplo, este Andrés es un entregado con todos los artistas, les escribe poemas, les escribe, va, van, les invita a su casa a tener café. Y bueno, sabes que es, estas fotos son... Esa es la vaca de León, León es el alcalde, y si un artista, eh, como los artistas están siete semanas, entre seis, siete, ocho semanas... Eh, ¿Siempre nace algún ternero? Pues eh, se, ha, se ha puesto ya que cada vez que nace un ternero, eh, uno de los, los artistas les tiene que poner nombre. Entonces, va, y va por, por, por letras. No sé qué letra toca ahora, pero cada un nuevo ternero tiene el nombre de los artistas que estén en, que estén en, en ese momento. Y, y bueno, es que estas fotos me parecen, me parecen muy chulas porque la sonrisa de las mujeres cuando uno de los artistas le puso las fotos para que eligieran las fotos, tenían que ir identificando qué persona estaban en cada una de las fotos, porque eran fotos viejas, eh, pues de algo antiguas. Entonces, pues eso, y sí, hombre, eso es el tal, que no sé qué. Entonces, se generan encuentros muy interesantes y muy bonitos, ¿no? La reunión fue en La Fragua, donde se reúnen todas las tardes a jugar a las cartas, pues se les olvidó que esa tarde jugaran las cartas y estuvieron hasta las nueve y de la noche. Dijeron, no, pues no hemos jugado las cartas. Y estos son los nuevos artistas que hay ahora, que, mira, pues del caso de no éxito, ahora es del caso de super éxito. Eh, les he dejado solos, o sea, llegaron el primer día, voy, eh, voy como muy poquito ya, sotillos, a, a dar vuelta, ¿no? Y digo, pues estáis encantados con el pueblo. El eh, habían puesto para hacer un taller el primer día, porque el proyecto que tienen es Cuentos del Valle, que es eh, que recuperar historias y, y luego... El, eh, a la, eh, también fotografías, entonces van a hacer una exposición con las fotos y, y las historias todas contadas eh, por abajo. Entonces, eh, al, al que, que iban a hacer solo un, el taller un día, pues ahora hacen taller todos los sábados. Y hubo un señor que no pudo ir el domingo, porque lo hicieron el sábado del domingo, y dice: No, para el siguiente sí que voy y tal. Entonces, como que ya. Y, y luego ahí está Andrés en su huerto, porque Andrés también va a él, les lleva al huerto, les regala celgas, les regala comida. Y los artistas dicen que tienen un estrés social tremendo, porque les llaman a la puerta, oye, que te he traído unos huevos de no sé qué. Y eso es el, la, la labor de mediación. Bueno, ya voy terminando. A ver. Vale, y luego otras actividades que, que se han hecho. Eh, cuando vino Carlos, el, Carlos el, el proyecto que tenía era de recuperar telas y en, y en las telas iba, pintaba, eh, cuando la gente le entregaba las telas le contaba una historia de quién había pertenecido esa tela y si la persona había fallecido hacía un dibujo con dorados y si no, pues hacía un bordado. Pero también hizo un taller de kinsu y la técnica japonesa y pues mira todo ahí súper cuidado y ahí está Felipe también que es otro entregado también es el que se quejó que, que sí, porque no podía haber asistido al, al taller y, y luego está eh, una actuación cuando se presentaron el, la primera beca hubo una actuación de Rodrigo Cuevas ante 50 personas porque todavía estaban los límites de seguridad y todo y se generó una, o sea, una historia bastante chula es un, pon, si puedes poner el vídeo por favor un minutito estoy en tiempo <risa> Es que este vídeo es bastante resumen de lo que de lo que puede ser la greta. Soy vaquero, soy vaquero Y vivo en la vaquera Soy pichu de, de La nací en mitad de la braña, ay vida mía eh. Y eso o es sea. Y ya por último termino eh, que lo de la, las residencias artísticas, eh, una eh, que empezó en Sotillo, se ha pasado el proyecto a continuarlo en Valdeavellano de Tera, que es el pueblo de al lado, y los artistas también están desarrollando el proyecto en Valdeavellano de Tera, ¿no? Además que son pueblos que suelen estar reñidos, pero como que se van yendo, esto pues es también el poder que tiene el arte, ¿no?, de unir uno con otro. Y, y, las, y las becas, antes se llamaban becas de residencia artística creando por Soria, pero ya el pueblo se lo ha hecho tan tan suyo que la gente ya les llama las becas de Sotillo, entonces eso es como, como sé que mi trabajo funciona, no este trabajo y ya Gracias Eva. Bueno pues eh, yo creo que le pasamos la palabra a David para que nos comparta el proyecto de culturarios y luego planteamos algunas ideas al final Vale bueno, buenos días. Soy David, eh, de Muchas Cosas y del Cubo Verde también, y vengo a hablaros un poquito del, del proyecto de Culturarios, que es un proyecto que pudimos hacer gracias a la Fundación Daniel y Lina Carasso, que siempre hay que decirlo, o sea que gracias, mamá Caraso. Eh, y, y primero quería empezar contando, poniéndonos un poco en contexto de qué es el cubo verde. Yo creo que es súper necesario, pero antes que nada, y antes de que se me olvide, gracias a Ana, Olga, Silvia, Ruth, Andrea, Sian, Rafa y Benito, acá el equipo de Cultura y Ruralidades, porque me gusta siempre nombrar, porque muchas veces lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, me, me apetecía. Eh, el cubo verde, bueno, el cubo verde es esto, en realidad. Os iba a poner la presentación ahí como con mucha letrita, pero el Cubo Verde al final es una red informal, como decía Amparo, de proyectos y espacios de arte en el campo, que, que yo siempre decía que era un grupo de autoayuda, me reñían, ¿no? pero sí que es verdad que te sirve para, para sentir que, que no estás solo luchando eh, con tu proyecto en medio de un pueblo, sino que estás de repente mil personas más ahí trabajando en, eh, y remando en un mismo sentido y chocándonos todos contra el mismo muro, pero igual, poquito a poquito igual va cayendo, ¿no? Entonces siempre me gusta poner el mapa porque me parece como muy significativo de, de, de, de toda esa red, de todo ese tejido, de todo ese apoyo mutuo que, que surge, que nos genera y también de esa relajación de llegar a una cultura de ruralidad y decir tú eres de cubo verde, tú eres de cubo verde, tú eres de cubo verde ¿no? y de repente empezar ahí como a, a querer abrazar a mucha gente como a Eva por ejemplo. <risa> Eh, bueno, voy a pasar la parte, por, por agilizar, voy a pasar la parte del cubo verde, el cubo verde.org, ahí lo habéis visto un poco más, y me voy a centrar en, en culturarios, que fue el proyecto que hicimos, eh, un mundo de iniciativas culturales en el campo, que salió después de, de, de darle muchas vueltas, eh, pero por desgracia nos pilló así, en, en, en formato Skype, descubrimos de repente que había formas de cambiar y, y poner nuestras cabezas en diferentes lugares y creo que eso fue lo más maravilloso que nos pudo regalar la pandemia, ¿no? El, el llegar a descubrir todo eso, porque, porque lo humanizaba un poquito más, porque nos hacía la vida más alegre. Eh, fue un proyecto de, de estos de pandemia, de que empiezas a hablar, a hablar, a hablar, a generar y, y lo que buscábamos eh, en parte era hacer una investigación de... de ¿En qué punto se encuentra la mediación cultural hoy en día en, en las zonas rurales? Eh, lo llamamos mediación cultural eh, porque, como decía, bueno, nombrar las cosas, pero al final lo que buscábamos era saber cómo se relacionan los proyectos con sus vecinos y vecinas, de qué manera dialogan, de qué manera eh, llegan, de qué manera van a comprar el pan a la tienda, de qué manera van a habitar ese territorio, ¿no? de qué manera están. Y y nos parecía interesante como hacer ese trabajo lento, ese trabajo de ir pensando, de ir preguntando, de ir hablando, de investigar, ¿no? de, de dedicarnos de regalarnos ese tiempo de hablar con las diferentes personas del cubo verde y gente de fuera del cubo verde, que eso también es bonito, ¿no? de descubrir nuevos proyectos que no están ahí eh, y, y también pincharte un poquito la burbuja esta de no, es que todo el mundo está en el cubo verde, no, hay gente fuera y es maravilloso, ¿no? es decir, que, que la red siga tejiendo, se siga creciendo. Eh, bueno, otro momento de, de nuestro Skype y me voy a esto, ¿no? Entonces, es en un principio culturario era un proyecto que nacía de que una persona se cogía el coche y de repente empezaba a hacer vueltas en espiral por todo el Estado hasta, para poder recorrer toda la, todas las comunidades autónomas y conocer los proyectos. Pero de repente nos dimos cuenta de que no podíamos hacer eso porque se nos llena continuamente la boca de que es necesario habitar el territorio, estar allí, eh, conocerlo y... No podíamos pretender que una persona de Extremadura, Madrid, donde sea, eh, se pusiese a dar vueltas por España, ¿no? a, a, a ver qué encontraban, a ver qué, qué había. Necesitábamos gente que estuviese en el territorio. Entonces, de repente empezamos a hacer un poquito de malabares, ¿no?, de tenemos tanto dinero eh, para pagar a X investigadores de una manera eh, no precaria o lo menos precaria posible… Y, y salieron ocho, es decir, había dinero para ocho investigadores y dijimos, pues dividimos todo el Estado en ocho áreas. Eh, partiendo un poco de que más o menos, exceptuando el área mediterránea, que es como toda ahí la línea, no hubiese más de 300 kilómetros desde el punto central, ¿no? También por cuidar un poco de que si queríamos que, que, que fuese conocedor o conocedora la persona que estaba trabajando en ese territorio, en esa investigación, tuviese la capacidad de, de, de, de, de, de ser consciente del territorio que abarcaba, ¿no? Entonces hicimos de repente un equipo maravilloso de personas ahí, ¿no? eh, María Montesino que estuvo por aquí, la Madre Montes, bueno, etc. Eh, y empezamos a hacer todo ese, todo ese trabajo de campo. Eh, que todo ese trabajo de campo nos llevó a sacar ciertas conclusiones o pretender sacar ciertas conclusiones, porque tampoco, también te, somos conscientes de que no tenemos la verdad absoluta y nunca la vamos a tener porque hemos hablado con 90 proyectos y espacios ¿no? y, y existen bastante más por suerte. Eh, y, y todo eso se convirtió lo siento mucho Idoia en un proyecto en otro producto más eh, que, que lo tengo por aquí os lo voy a dar para que si lo puedes pasar por ahí Rafa y que lo vayáis viendo con, con calma durante, durante esto os lo dejo con total confianza el de la entrada ya se lo han llevado eh. voy a confiar porque desde aquí arriba lo veo todo se convirtió en esta... ...en esta publicación eh, que, que nos parecía un regalo... ...porque al final hablaba que, eh, eran ocho personas... ...ocho personas que a su vez tienen proyectos... ...hablando con otros proyectos y redactando un texto... ...y sintiendo todos esos proyectos ¿no? Eh, lo vais a estar viendo por ahí... Eh, ...pero al final todo se dividió en, en ocho libretos... ...ha salido un poco falta la foto... ...en ocho libretos eh, que, que, lo que lo que buscaban era que cada área... Como, cada, como, como había una persona por cada área que se encargaba de ello, no queríamos impostar una forma de escribir, no queríamos que todas las publicaciones tuviesen una misma línea eh, editorial, sino que queríamos que, ya que una persona que tiene un proyecto en ese territorio está hablando, que nos hable desde ese, desde ese sentir, desde esa forma de... Voy a poner la otra que es más bonita. Entonces, eh, yo siempre que hablo del cubo verde, o de culturarios en este caso, eh, siento una responsabilidad muy grande porque siento que estoy hablando... Eh, que, que estoy siendo como el medium de muchas voces y, y es una responsabilidad que a veces me, me, me echa para atrás. Entonces, aprovechando que la gente ha hablado, ¿no? la gente ha escrito, sí que me gustaría leeros eh, algunos trocitos de algunos de los, de los libretos de cada área, también para explicaros un poco y para que veáis esas diferentes miradas. no Voy a empezar por el área sur, que se encantaron, que se encargaron Jorge Gallardo y Paul Parnesia de v -Time que fueron a visitar a los compañeros de, Genalva de Genaguacil, te veo sonreír, qué maravilla, <risa> que le pusieron un título que yo me enamoré desde el principio, yo, bueno, Jorge sabe que le quiero mucho, entonces, entonces por, cualquier cosa que haga ya me gusta. Cantarle al suelo, culturas enamoradas de la tierra. ¿no? Entonces Jorge y Paul empezaban así, bueno, empezaban con una cita de Valdelomar, que ahí ya con eso ya eh, me, me ganaron de sobra, ¿no? que no la voy a leer porque me apetece poner sus la, la parte de ellos. Cuidar de los espacios humanos es una de las cosas que podemos hacer los artistas, cuidar de lo que los humanos hemos producido, hacernos cargos de la historia. Uno de nuestros vecinos, aquí en la aldea, necesita de alguien que cuide de su casa. Se lo exige a su hija, porque es mujer y es su hija. Su casa es un espacio humano que cuidar. Quizás una exposición de arte en su casa podría ayudar a que nuestro vecino reconstruya o regenere su relación con lo femenino. O quizás puede ir a limpiarle un hombre y después recibir de vuelta cariño e ira, porque ine inevitablemente lo va a llamar maricón o chacha, aunque sea medio en broma. ¿Cuáles son los problemas cotidianos de nuestros convivientes en los pueblos del sur? ¿En qué sentido la mediación cultural de los proyectos del sur de España afecta la calidad de esa convivencia? ¿Cuál, de la calidad de los apoyos, cuál es la calidad de los apoyos institucionales que reciben? ¿Qué del hervor y la fiebre del arte del sur nos queda? Así arranca la, la, la publicación del Área Sur, y me parece que es una... Jorge y Paul, por ejemplo, decidieron, invitábamos a los proyectos de os podéis automapear, os podéis autoinvestigar. Y dijeron, no, no queremos hablar de nosotros, porque nosotros ya vamos a poner esa voz, ya vamos a estar contándolo todo, ya vamos a estar narrando desde, desde nuestro ser, desde nuestra experiencia. ¿no? En cambio, los compañeros de, de campo adentro hicieron un, la publicación llamada el cuaderno de viaje en el área mediterránea, empezaron con un, dia, eh, con un diario de viaje. Un viaje ficticio, porque era tiempo de pandemia, eh, Jorge y Paul, por ejemplo, si pudieron viajar por Andalucía, eh, eh, la gente de v no, entonces fue todo online, entonces generando toda, toda esta forma. ¿no? Jornada primera, desierto, mar, valle. Son las 9 am y comenzamos a andar por el desierto dirección suroeste. sureste perdón Lejos de evocar a un western, pronto activamos un, un resplandor blanco que al terminar de subir un repecho, nos sorprende con una capa infinita de plástico inmaculado que se extiende kilómetros a los lados. Seguimos caminando en la misma dirección y dejamos atrás esos invernaderos. Ahora todo es un, un paisaje árido, pero al fondo comenzamos a tipar el azul del mar. Al rato pasamos por el lado de un gran viejo olivo y más adelante descubrimos que se trata de un ejemplar milenario. Llegamos por fin a nuestra primera parada, Agua amarga Estamos en el parque de Cabo de, Na de Gata Níjar. Lo leo porque me, me parece interesante todo ese imaginario que crearon desde su casa, intentando conocer ese territorio. Y obviamente no lo conocieron eh, buscando por ningún sitio, sino hablando con Javier, ¿no? hablando de su territorio, hablando... Eh, Javier es de Aguamarga, el, el compañero de Aguamarga. Hicieron todo eso, ¿no? Llegaron a crear todo ese imaginario del territorio gracias a, al diálogo, a la escucha, ¿no? A parar ahí... Y luego eh, el Área Norte, es lo último que, que voy a compartir. Cuaderno de un viaje inacabado, constelaciones artísticas desde lo rural del Área Norte, a cargo de la compañera María Montesino. Comienzo a agendar las entrevistas. Diseño un Excel sencillo para poder tener la información básica recogida en un solo documento. Redacto un modelo de correo electrónico, genérico, donde explico quién soy. La investigación en la que participo, de qué zona soy responsable y el colectivo coordinador. Procuro resumir los objetivos de la misma. Después de esa primera toma de contacto, me pongo en contacto directamente por teléfono para poder explicar con más detalle el proyecto y en qué consistirá la entrevista. ¿No? Decidí arrancar con esa parte de transparencia. ¿no? De, os, voy a contar, os voy a contar todo lo, todo lo, todo lo que hay. Eh... Por último, y eh, ya cierro con, con la parte de lectura, eh, me apetecía con, contar porque al final todo esto llegó a, voy fatal, voy fatal. No, fatal no. Vale, <risa> pues eh, conclusiones. Es necesario generar más diálogo. Eh, si desde la educación no se trabaja en poner en valor las prácticas colaborativas y las diversidades identitarias, difícil, difícilmente podrá haber una continuidad. Eh, la ley, barra 40, ley 42 barra 2007 súper importante del 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, se establece la obligación de elaborar inventarios de conocimientos tradicionales que permitan su divulgación y conservación. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Eh, y, y nada, no, eh, no, no, me, ¿me agobio? No, no, no, no, no te agobio. <risa> eh, Voy a contar la siguiente parte, leéroslo luego, luego lo hablamos si queréis, la parte bonita ahí en, en el momento café os hago un recital. Eh, todo esto se, tradu se tradujo en eso, pero después también quisimos hacer un documental colaborativo entre, entre todos los espacios que quisieron participar, que traigo el trailer y por eso corro para que me dé tiempo a ponerlo, eh, que, que el documental, si bien el libro hablaba de los proyectos, el documental se paraba a hablar del territorio, de, que, de cómo se relaciona la gente con el territorio, ¿no? con las plantas que ve todos los días, los animales con los que se cruza, etc. ¿no? Eh, pero sí que les pusimos esta, les lanzamos esta pregunta, ¿no? Porque mi comunidad necesita un o una mediadora o mediadora cultural. Entonces, si podéis poner el vídeo, os lo agradezco, y, y luego ya, y ya, y luego ya. <risa> Banda sonora de venir Hay que decirlo. Yo percibo la desconexión. De mí con mí. De mí con el otro. De los otros con nosotros. Con ellos mismos. Con el paisaje. Esa desconexión de todos con el paisaje. Somos neumatsu ah, en eh, eh, el arrofígado, la, la, la, la, la, la tierra de despacio, con, con respeto, con conservar la vida, con la cultura contemporánea. Y el de culturazo trabaja y para y que las campesinas sean reconocidas como mediadoras de la casa de la comunidad mí en punto de encuentro. Llevaba años queriendo abandonar la ciudad para iniciar una vida en La marina es un viaje de reparación, restauración y Somos un grupo de personas implicadas de un modo u otro en la creación conceptual. España, que habitamos territorios Mi países. proyecto surge de la percepción de la necesidad de que el es un espacio que está eh, ubicado el en el por parte de los espíritus Entre el sí, paisaje, lo que es lo que fue y lo que un día será, a escaso permanece silencioso a la espera de lo que vaya. La idea pues esto era como reivindicar el, la diversidad sexual. De ahí son un poco más vulgares, el arte ¿no? no es, es, es la magú, vuelta de la cierva. Es un proceso vital conjunto desde la recuperación. Por tanto, le dan de Palomar mirará al mundo desde refugio el exterior como y no desde dentro. Pero esto no basta. Lo mirará como una mirada de que viene del exterior y, y, no y no desde su interior. Intenta hacer enseguida el experimento. La hierba y la ahora no triste. es el la amirado, la sino de esta el mundo exterior existes, que mira hacia el exterior. Que espacio, una vez establecido últimos, este punto, gira la vista a su alrededor en la espera de una transformación general. Pastores ateridos. Que han perdido Ahora el rumbo de la juega, de la siempre por los últimos daño. llovidos senderos, es necesario volver el a estudiar todos los delitos. Que sea Ganada el exterior, a mirar no el exterior era no basta. Era recto por eso. En las, cumbres, en las cumbres, en cumbres, es de la cosa mirada de de de que, de que debe partir la salida de huevos que la conecta a la cosa que mira. De la silenciosa extensión de las cosas debe partir una señal, una llamada. Vale, ¿Me puedes poner la presentación? Un momentito. No he terminado. Pero es solo, te una, eh, es solo una frase, es solo una frase. Eh, una de las conclusiones es esto, ¿no? Más oreja y menos boca, que es lo que nos hace falta muchas veces. Luego ya seleccionamos el, si todo lo que escuchamos es válido o, o reproducible, ¿no? Pero primero vamos a escuchar, ¿no? Y ya está, ahí con eso ya termino. Gracias. Gracias. Perdón. ¿Tienes, tienes? Bueno, pues vamos a darle la palabra a Sonia. Nos vamos guardando así las cositas que queramos comentar al final, eh, que nos comparte la experiencia de conferencias. Bueno, pues la verdad es que me hubiera quedado escuchándoos, ¿no? Esa última frase que has dicho, es verdad que la recojo y la hago mía. Eh, hago mías también los agradecimientos ¿no? de, a todo el equipo de Cultura y Ciudadanía, pero también quiero agradecer a todo el equipo que hace que yo esté aquí hoy, que es el equipo del IBAM, pero en este caso concreto es todo el equipo que forma parte de Confluencias y el equipo que forma parte de Confluencias son todos esos cómplices de cada una de las localidades ¿no? que, que sin ellos y sin ellas desde luego que, que el proyecto no, no hubiera podido salir adelante. Todos los artistas, todos los agentes de desarrollo local, el director del Parque Natural y, bueno, un largo etcétera, ¿no? Alcaldes, alcaldesas y, y vecinos, vecinas, eh, bueno, en fin, brigadas de limpieza. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ese agradecimiento y desde, bueno, desde, desde esa conciencia, yo creo, de, de la responsabilidad de, del IBAM. El IBAM es el Instituto de Arte Moderno de Valencia y su sede central está en Valencia, en el Centro Julio González. Desde hace no llega a dos años hay una nueva dirección, eh, Nuri Anguita es la directora, y, y bueno, yo me sumo más tarde al proyecto, no hace todavía un año y medio. Y tenemos la voluntad también como de abrir el museo, ¿no? Repensar qué es un museo, si un museo es un edificio, son unas maneras de hacer, y entonces si son unas maneras de hacer, pues ¿dónde podemos hacerlas, no? Eh, donde podemos hacerlas y también escuchando realmente dónde estamos para que tengan sentido. ¿no? Yo pienso que las maneras de hacer no son replicables, tal cual. ¿no? Luego si queréis hablamos de lo que es la mediación o lo que entendemos cada una por mediación. Pero bueno, me parecía como importante poner esto en contexto. Va a ser un poco caos porque no he hecho una presentación, os pido disculpas, simplemente imágenes. Con lo cual, no sé si, si cuando hablo estaréis viendo... Yo te... Pero ¿No me habías dicho que era en círculo? Ah, ¿lo pruebo? Vale, perfecto. Pues entonces igual sí que lo podemos hacer un poco más, con más sentido. Eh, bueno, pues eh, me apetecía empezar contando que es un museo, es un museo de arte contemporáneo, que hay una, bueno, una nueva etapa que efectivamente es una continuidad de algo que ya estaba. Que todo el trabajo de Ibama al Territori empieza desde hace también eh, un par de años con un nuevo equipo de educación y que esta es una de las acciones que hacen posible también Confluencies y es el Run Run será memorable. Eh, es un trabajo en los CRAS, en los centros rurales asociados, en los que eh, en cada trimestre hay un Run Run, un rumor. en en una de las provincias y a partir de ahí vamos a ver qué dialogamos, qué entendemos, qué pensamos que es un museo, si es un lugar ¿no? de, de, bueno, como de guardar tesoros o es un lugar de inventar eh, posibilidades críticas o qué es. ¿no? Entonces, en ese diálogo también entre el profesorado, el alumnado, el equipo de mediación, pues eh, se va, bueno, me estoy pasando, me, me enrollo mucho, pero voy a ir sintetizando. Bien, desde ahí, eh, desde ese trabajo ya decidido sobre el territorio, pensando que el IBAM no es solo, eh, como decíamos, un espacio en la ciudad de Valencia, sino que, se, que, que tiene una responsabilidad con el territorio, con el país valenciano, con el, la comunidad valenciana. Eh, recibimos una invitación o una sugerencia de la Generalitat Valenciana que, que es unirnos a una ruta que ya existía dentro de un programa AVANT de lucha contra la despoblación eh, que se llama Ruta 99. Esta Ruta 99 lo que, tiene, lo que pone en común o lo que intenta visibilizar son localidades de menos de 100 habitantes, son localidades muy pequeñas eh, en el interior de la comunidad y, bueno, pues algunas tienen 15 habitantes en invierno, otras 20, en verano, pues 200. Pero desde un territorio, bueno, digamos, como una elección de lugar que no es nuestra, eh, pensamos que lo primero que tenemos que hacer es darle sentido, ¿no? Como este conflicto sobrevenido, porque nosotros desde luego no hubiéramos elegido para empezar a trabajar como... Eh, un lugar tan extenso. ¿no? Entonces pensamos que quizá una manera de eh, que los recursos nos ayudaran a hacerlo como sostenible y que empezáramos también como a trabajar con un poco de cuidado era eh, ver qué tenían en común ¿no? estos pueblos y quizá era bueno, pues proximi por proximidad, eh, territorial por, eh, bueno, historias, historias en, en plural afines, ¿no? Y entonces dividimos el territorio en todas, bueno, esta propuesta de territorio en estas fases y empezamos a trabajar, eh, bueno, en, las de, en la provincia de Castellón, porque realmente es también como la que tiene como una demanda, eh, bueno, tiene una urgencia demográfica mayor, ¿no? Lo mismo, enseguida pensamos que trabajando desde Valencia necesitamos una figura, ¿no?, que pueda pisar y, y mediar ¿no? junto con nosotras el territorio. Entonces ella es Eva Bravo, que es, eh, es mediadora y es arqueóloga, y en ese diálogo eh, entre ella y yo y en cada una de las visitas a los pueblos, pues empezamos a definir un poco cómo podría ser este proyecto de confluencias. ¿no? Entonces, bueno, pues nos dábamos cuenta también que eh, que la selección de artistas tenía que ir también de la mano con, es, con, con esa exigencia casi del territorio, que era eh, tiempos pausados, escuchar las voces y eh, tener también como una cierta sensibilidad hacia los procesos afectivos, un poco por lo que comentabas tú también, Eva, ¿no? de, de, de ese artista que de repente iba por las calles y nos saludaba, ¿no? pues esa sensibilidad humana también era algo que nos hizo eh, como ver con qué artistas podríamos trabajar o qué artistas pensamos que podrían trabajar. Eh, y bueno, eso y también que fuera como un equipo eh, diverso de, bueno, de distintas trayectorias, artistas, artistas jóvenes, artistas consagrados, algunos que trabajaban el sonido, otros que trabajaban la cerámica, otros que trabajaban más como procesos de... Mmm, bueno, en este caso, por ejemplo, eh, me gustaba poner eh, eh, esta foto porque ella, Laura Palau, normalmente trabaja con la imagen, ¿no? pero al invitarla a trabajar en un territorio de repente pensó que era muy difícil eh, mantener esa línea de trabajo y que tuviese sentido. ¿no? Entonces, esto es un taller que hace con Conecta Natura eh, en Bayat. Eh, un taller de eh, recuperación de injertos de especies eh, frutales autóctonas que se han ido como perdiendo. Entonces su propuesta es esa, es hacer un árbol multifrutal y en colaboración con los vecinos que son quienes van a tener que cuidarlo y en co colaboración con Conecta con Natura. Entonces también como entender que... Esa mediación y ese acompañamiento, ¿no? un poco en lo que hablabais vosotros también, de esos tiempos lentos, de, ¿no? de, de esos diálogos, de, de esas residencias que tienen que escuchar un poco como ambos tiempos, los de los artistas, nosotros no, no invitábamos a los artistas a estar de X a X, sino que había una franja temporal, bueno, hay una franja temporal, el proyecto continúa y entonces cada uno en función de su vida, de sus necesidades y también del, ¿no? de, de las posibilidades del pueblo se, se quedaba de una forma o de otra, ¿no? Así que había como un marco y entonces en cada fase todos empiezan a la vez, cada uno gestiona, una vez que ya hemos empezado todo ese trabajo de mediación guiado por, bueno, acompañado por Eva, cada uno gestiona sus tiempos y luego sí que... Eh, proponemos como una fecha de clausura o de apertura de las intervenciones que para nosotras tampoco es una fecha de, de, de, de finalización porque pensamos que también las intervenciones eh, son como cristalizaciones de un proceso pero que continúa. ¿no? Eh, nos gusta pensarlas como catalizadores de, de futuras posibilidades y desde ahí ahora, por ejemplo, estamos a la vez trabajando en, en lo que serán las mediaciones de estas piezas con la comunidad escolar a finales de año y a la vez estamos, eh, bueno, están los artistas residiendo en, en otras bueno, en localidades de Valencia y de Sports. ¿no? Entonces también como este entretejer tiempos diversos, ¿no? pensamos que es también interesante. Eh, intentamos articular también como lugares de encuentro para los artistas entre sí, ¿no? como este acompañarnos, también pensamos que, que el propio equipo se acompañe ¿no? y hable de, de las dificultades, de, de lo que ha conseguido, de lo que no ha conseguido, ¿no? porque luego si queréis también podemos hablar un poquito más ¿no? de, bueno, de qué nos pasa cuando vamos a un lugar que efectivamente, como hablábamos, estos 24 pueblos, pues algunos... Esperaban que alguien llegara y otros no, no. Y si alguien llega y no se puede quedar porque no hay <ríe> un bar donde tomarte algo, pues bueno, también, ¿no? ¿Qué, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que to sobre todo eso también hay que reflexionar. Bueno, esta es una intervención que me gustaba porque um, es como muy sencilla: es un artista que trabaja con la palabra, luce y entonces pone esta lona azul, el, bueno, no pone esta lona azul, está lona azul ya está. Eh, Sabéis que está todo el año vacía esta piscina, menos los meses de julio y agosto, sobre todo agosto, que es cuando vienen los niños, el resto del... del el julio hace frío todavía para bañarse. Y entonces él escribe una frase muy sencilla que, que, que se lo dedica ¿no? a los que lo ven todos los días. Está, ¿no? Está, ¿Cómo es? Eh, lona, que pro, bueno, lona que protege la piscina, leído en primavera, otoño e invierno, por los que la cuidan. ¿no? O bueno, esto... pues eh, Realmente también intentamos eh, que, bueno, que, que las construcciones de estas intervenciones artísticas sean fruto como de un diálogo, ¿no? de un diálogo con, con el pueblo, con el territorio y que las activaciones de ellas también. ¿no? Entonces, bueno, esto era como una presentación también. Ahí, por ejemplo, eh, es, estará <ríe> ese árbol de Laura Palau, esos injertos que todavía no están. Eh, y bueno, pues eh, me parecía también interesante poner esta foto de Bleda y Rosa, ellos trabajan con la imagen, pero también les pusimos el reto de eh, intervenir en este espacio ¿no? y ellos pusieron dos porterías, una en cada pueblo, eh, Alto Mijares y Alto Palancia, entonces poner una portería en cada pueblo, digamos que estaban abra abrazando ese territorio y esas fronteras, antinaturales ¿no? y creando como un lugar eh, bueno, de juego, ¿no? o al menos de juego imaginal. Pero bueno, pues es un parque natural y entonces nos dijeron que no se podía quedar ahí. <risa> eh, la verdad es que el pueblo estaba encantado y sigue intentando que se quede, pero de momento la hemos tenido que desmontar. ¿no? Bueno, esta diapositiva la he puesto es otra intervención en otro pueblo porque realmente eh, hay veces que al menos en este proyecto pues las cosas no son tan fáciles ¿no? en este pueblo eh, bueno no hubo facilidad de interlocución porque efectivamente es un pueblo más cercano a lo que podría ser eh, un lugar de segunda residencia, entonces Cómo trabajar desde, desde ahí, ¿no? también desde el conflicto del no arraigo. ¿no? Y, bueno, pues eh, también cómo unir ¿no? eh, eh, distintos lenguajes. Mm, Invitamos también a otra artista muy joven, Sandra Mar, porque eh, mucha de la economía de la región de Castellón tenía que ver o tiene que ver con la cerámica. Entonces, bueno, ella trabaja la cerámica desde un posicionamiento contemporáneo. Y en esas, en esas formas extrañas eh, que están fotografiando estas mujeres, en realidad lo que hay escrito son los relatos de dos personas que quisieron contar la historia de Matet, este pueblo se llama Matet, durante la guerra y la posguerra. Esto va acompañado también de una pequeña publicación donde está como eh, la transcripción íntegra de, de lo que ellas sí contaron. ¿no? Y bueno, pues como decíamos... Eh, las piezas no son lugares de llegada, sino que esperamos que sean como fases en el camino. Esto es una de las visitas que organizamos desde el IBAM. Hay eh, el artista Luce y, bueno, y gente del pueblo, pero gente de Valencia que ha ido también a visitar las intervenciones. Entonces los artistas eh, hacen también como esa mediación de cómo ha sido su proceso de trabajo, eh, invitan también a los agentes que han colaborado y esto es una de las... Eh, acciones que estamos habilitando, ¿no? Como para que todo siga un poco como en funcionamiento. Como eso es desde desde la ciudad hacia lo rural. En lo propio rural, como contábamos antes, estábamos viendo también, estamos trabajando. Ya tengo que ir acabando. <ríe> Eh, cómo activar ¿no? con los colegios eh, de hecho ayer por ejemplo teníamos una reunión yo estaba aquí pero había una reunión de todo el equipo ¿no? y, y eso me parece también muy bonito ¿no? Cómo los procesos no van una vez que los has arrancado van y es, esto me parecía especialmente chulo este dispositivo porque eh, delfina que es esta mujer eh, tiene en su casa custodia uno de los tesoros que están por el, por el pueblo, pero ella también tiene en su chimenea una de las, una de las cerámicas de, de Sandra Mar, ¿no? porque ella ya tenía una colección de cerámicas, entonces ahora tiene eh, una pieza más y quien quiere verlo tiene que visitar a Delfina. Y entonces Delfina está encantada y además luego normalmente te hace de guía y te, y te lleva por el... Por el pueblo. Bueno, otras intervenciones, esta también me parecía que era eh, interesante ponerla porque recoge eh, al mismo nivel eh, frases de una poetisa de, del pueblo con las del artista, con, bueno, y a partir de, de lo que ha recogido de la fragua tradicional de, que ha ido viendo en, en, en las casas. ¿no? Bueno, me parece que podemos quedarnos con esta que es el inicio, en realidad. <risa> El run run. Muchas gracias Sonia, gracias a los tres. <ríe> bueno, yo la verdad es que he ido tomando como muchas notas, hay muchos temas ¿no? que se desgranan, que se desprenden de vuestras presentaciones. Sí me gustaría hacer algunas reflexiones, pero hay como 15 minutos que tenemos para este espacio de, de, de, de diálogo y yo me gustaría como priorizar. Eh, si hay alguna pregunta o si hay alguna reflexión de alguien que quiera compartir así en un primer momento y si no, abrimos, ¿no? Pero no sé si alguien en un primer momento quiere... Bueno, pues... Ah, fenomenal. Y da miedo. Con <risa> el micrófono. Pues mira, ahora la pregunta para ti. No, eh, me venía, eh, al ¿Cuánto eh, ha transformado? O sea, no tanto cuánto desde el museo vamos al sitio y qué es lo que transformamos ahí, sino cuánto experiencias de este tipo con esta mediación, el tener que, me imagino que negociar con, con cuestiones como dónde está el rigor de la cuestión artística en relación a la mediación, ¿no?, que se deja de un lado y del otro, ¿no?, porque estos son negociaciones eh, ahí. ¿Cuánto todo eso y todo... ha informado o se ha informado a vosotras, a la propia… al museo propio, o sea, al museo en Valencia, a la institución, al edificio museo? Bueno, y ¿Cuánto quiero... y cómo? Yo, yo creo que lo primero que hace es tensionar los tiempos, ¿no? De hecho, por ejemplo, este, eh, el proyecto sobre papel estaba eh, articulado eh, en un año y ahora se ha extendido y de hecho hemos trasladado, todas las fases se han expandido, se han trasladado y van como mínimo a ocupar dos años. Entonces, esa tensión con las duraciones ¿no? y con los tiempos, porque en un museo, sabes, cuando invitas a alguien y hay una sala blanca y vas a poder poner las obras, ¿no? Entonces, bueno, salvo catástrofe, pues eh, esos tiempos están acotados. Aquí no, aquí de repente hay cosas que no funcionan y si no funcionan, pues no funcionan, ¿no? Eh, una de, uno de las intervenciones, por ejemplo, en el, en el Alto Palancia, todas ellas están abiertas, menos una, porque también la relación entre, en este caso, la alcaldesa y la artista pese a que a nosotros nos parecía que era un proyecto muy bonito que se llamaba actos de conciliación, justamente esa conciliación no ha ocurrido todavía, ¿no? Entonces, como desde ahí, bueno, pues si no ocurre, vamos a dejarlo en stand-by, ¿no? Y, y, nos, y justo eso es curioso, ¿no? Porque aparentemente eran como dos personas súper proactivas, pero también como esa proactividad mutua de repente lo que hace es que las cosas eh, no salgan, ¿no? Y... Um, bueno, pues esos son como ejemplos también de, de, de, de que no puedes eh, ¿no? pretender que todo vaya como al ritmo de que los procesos o los proyectos que a ti te pueden parecer fantásticos realmente no tienen tampoco como un diálogo o una devolución correcta hacia con el territorio. Eh, no sé si te estoy respondiendo muy bien a la pregunta, pero, pero bueno, y luego sobre todo pensar que esto no ha acabado. De hecho, eh, todo, o sea, todas las acciones de mediación de las piezas, realmente ahora, efectivamente, solo se ha desplazado como eh, gente de Valencia a los pueblos. Pero bueno, es verdad que con un trabajo previo del pueblo y todo el pueblo estaba ahí, ¿no? Y siempre ahí como. Bueno, Eva continúa yendo, ¿no? Y nosotras continuamos yendo siempre que podemos y hacemos comidas y tal. Pero. Eh, yo creo que va a ser fundamental ver si funciona o no funciona el proceso con los CRAS, que es el que estamos ahora diseñando y que será en otoño. Puede ir bien o puede ir mal, no lo sabemos. Pero por lo menos tener la voluntad... Claro, para nosotros ese es el, el, o sea, como el, el gran reto y el, el gran conflicto de cómo mantener vivo... Eh, o sea, hay que deslocalizar el museo, pero ¿cómo mantienes viva esa deslocalización? No? Pues ahí está. <risa> Ajá. Yo creo que la, mientras llega el micro, la pregunta que planteas es, o sea, según la has planteado, ha habido como muchas cabezas haciendo así, ¿no?, entre el público. Es como Esa tensión entre lo artístico y lo educativo, ¿no?, ese espacio de equilibrio en este tipo de procesos es uno de, lo, de los espacios potentes de conflicto y de aprendizaje también, ¿no? Sí, respecto a lo artístico y, a lo, y lo educativo, a nosotras nos parecía fundamental también que las piezas fuesen hiperrespetuosas con el lugar. O sea, aquí no hay que inventar nada nuevo, sino que hay que dialogar con lo que hay. Y desde ese lugar, la verdad es que nos parece que, bueno, que han funcionado de manera bastante consecuente. ¿no? O sea, si venimos a sumar una capa a un ecosistema que ya existe, no podemos de repente... Bueno, también podría ser, ¿no?, por contraste, pero en este caso ha ido todo como más suave, ¿no? Mira, mi pregunta no es tanta pregunta, sino una felicitación. Felicitación por hallazgos que me parece que son interesantes, al menos desde a veces personas que están un poco más desconectadas de, lo, de la posibilidad creativa que tiene la gente joven, ¿no? Eh, mi primera felicitación va a... Culturales, ¿no? A, a ti, este muchacho, este muchacho, <risa> que ha hecho, mm, ha hecho una, una historia que yo me he anotado, pero me parece importante. Cruzar la tierra, el espacio, el viaje de la mediación y la creación contemporánea. Esa es una idea muy buena porque has sabido y sobre todo la, la, la, ese, yo lo he visto esta mañana no lo vi ayer y me encantó ya el contenedor este que has creado que envuelve de alguna forma todo ese, ese trayecto que está ahí no que decir es el mapa que se despliega pero que dentro hay cada una de estas zonas en esos textos y lo que has escogido pero es que lo que te quiero felicitar es por el vídeo porque es de una belleza extraordinaria porque digamos es digamos un poco es desestabilizante entonces esa, esa, esas voces, esos sonidos cruzados desestabilizan, que es un poco también lo que creo que está en el fondo en este pensamiento de creación. Okay. Y, y luego mmm, me, me he apuntado más oreja y menos boca, <risa> de cruzar desde a partir, digamos cruzadas desde partir de una senda no es, no es tanto la llegada sino la propia senda ¿no? y estas metáforas que se he estado lanzando me han parecido todas muy bonitas y quería felicitarlas no es una pregunta sino que es una felicitación y, y, eso, una, una, y, una, una. y al hilo y al, espera un poquito, un segundo porque enlazo con la, con, la, eh, con la señora que está trabajando en el IBAM y solamente te, te, anticipo, te anticipo que pro, probablemente no vas a tener tanta suerte con las escuelas. Solamente te han dicho esto, que no vas a tener, porque te vas a encontrar con frentes muy, muy, bueno, pues muy herméticos en parte, porque son muy suyos y muy, muy condicionados por todo lo que es una burocracia y un establecimiento. Pero sí que puedes tener información de base con escuelas que puedas tener algún cómplice dentro y entonces sacarlo adelante. Pero así al azar quizás no salgan así. Era bueno, el... las compañeras de educación llevan tiempo y llevamos tiempo labrando, con lo cual yo espero que... Pero efectivamente nunca sabemos. Eh, sí que es cierto que, que con los CRAS a veces es complicado. Sí, sí, Bueno, veremos y si no tendremos que inventar la no, vuelta. No, en cualquier la caso, vuelta, es una ¿no? felicitación. Ya pro el propio museo ya desde la creación, donde se creó, en el espacio del casco antiguo, recrear, digamos, tiene un origen, una trayectoria extraordinaria y el nuevo giro es ideal, sin duda. ¿no? Fue un regalo de mis nietas en su, en su paso de, digamos, de madurez, de, de infancia, fue ir al IBAM y disfrutar de una exposición que había... De patrimonio expandido y otra que también de los fondos, aparte de, de Julio González, lógicamente. No, no, y de todo lo que se propone. Y muy bien por la nueva directora que también está con, creando nuevos conceptos para la cuestión de museos. No, no, no También tú has hecho un ingenio extraordinario, ya se lo has hecho con una gracia muy, muy, muy bonita y, y, y sobre todo con muy buenas soluciones, Saber, saberse adaptar. No enhorabuena, no enhorabuena a la mesa. Yo no solo, era nada más que... No solo, tanto, solo una, cosa, una ¿se me ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Me eh, que Gracias por la felicitación, porque me pone súper contento porque no he hecho yo ninguna de las dos cosas. <risa> <risa> y entonces, como que, que es como qué bien, el equipo, que bien el equipo maravilloso que había alrededor, ¿no? Y eso me parece súper bello, porque el, la publicación, todo esto, todos estos libritos, todas estas cocinas lo ha hecho Virginia, que no... no que, Está por ahí y no se estáis mutando para que no la reconozcáis. <risa> y el documental ha sido un trabajo de montaje brutal de 700, de más de 700 vídeos, audios y demás por Adriana Carla, que es la que ha estado además trabajando, juntándose con la gente, hablando, intentando dar forma y sentido a toda una linealidad de, de una historia. O sea que, gracias. Uh -huh. Uh, no sé si hay alguna pregunta, lo que hay es poco tiempo. <ríe> si hubiera preguntas, haríamos el tiempo. Sea. No sé si alguien más quiere plantear alguna idea, alguna reflexión. Um, yo he tomado algunas notas, si queréis las puedo compartir a modo, a modo cierre, que iban a ser preguntas, pero bueno, podemos... Um, un poco en, eh, en relación a, lo, a los tres proyectos, ¿no? Hablamos eso, ¿no?, de, de la mediación, de la educación. Eh, desde luego son prácticas que tienen una base pedagógica fundamental, ¿no? Que en el momento de estar trabajando con la gente, la caja de herramientas, ¿no? La maleta de herramientas se llena de todo aquello que aprendemos de las pedagogías. Pero luego es cierto, ¿no? Y, y, y las experiencias que habéis compartido... Eh, lo revelan, ¿no? que las prácticas de mediación en el medio rural, también en las instituciones culturales, pero bueno, nos ocupa el medio rural, se nutren de, muchas, de muchos otros intangibles y de muchas otras cuestiones relacionales que tienen que ver con cómo, eh, con cómo te comunicas con un ayuntamiento, con cómo cambias de sede rápidamente, con cómo eliges el día para que no entre en conflicto ¿no? con lo que es la vida del del municipio, que tiene que ver, como decía al principio, con cuestiones de respeto, de escucha, ¿no? de, de, de interpretación del lugar, que, que todas juntas ¿no? como entran en un diálogo, en una especie de espacio coral, en el que construyen unas prácticas que son complejas y bonitas, ¿no? y que son las que nos permiten aprender, porque al final las personas que llegamos con un proyecto de mediación a, a un entorno rural lo hacemos eh, con la voluntad de, de aprender en compañía de otras personas, encontrar un lugar para, para una propuesta, pero un lugar que sea respetuoso, ¿no? que, pueda, que pueda aportar y no ocupar, ¿no? que pueda encontrar una forma de ser en relación, a, ¿no? en relación a, al lugar. Y sin duda no es una tarea sencilla, ¿no? son prácticas muy complejas que requieren pues, mucha sensibilidad. Recupero la, la, la introducción que nos hacía el folleto con, mucha, con mucho amor, esta, esta metáfora del, del arar, ¿no? del sembrar, que también has utilizado. Yo voy también a lo, a lo agrícola, ¿no? Desde una perspectiva más como de, de, de ecosistémica, ¿no? De coexistencia. Ya no tanto de, de, de, de construir, ¿no? O de proyectar, que también vamos la gente que venimos de la cultura como profesión con esta mentalidad de proyecto, ya no tanto con esta cosa del proyectar, del plantear, del ofrecer, sino del ver las, los modos de coexistir, ¿no? de encontrar un lugar en esos ecosistemas ¿no? eh, complejos que son los pueblos en los que vivimos y, y en los que trabajamos. Yo creo que vuestros vuestras experiencias han dado muy buena, muy buena cuenta ¿no? de, de estos modos de hacer. Eh, no tenemos mucho más tiempo. Yo quiero agradeceros el, el, bueno, pues el, el la escucha. ¿Quieres eh, aportar una cosa? Sí. No, no está. Ah, vale que bueno era completar esto que has dicho no o sabes que son tres proyectos que son como muy distintos pero por ejemplo las prácticas que van desde un museo son muy parecidas a las que llevo yo desde, desde una asociación ¿no? entonces eso, me, al, al escucharte a ti como lo ibas contando son las son las prácticas de y, y, y las mismas experiencias de ver los proyectos que a ti que funcionan los errores que se pueden cometer en, en proyectos que no funcionan son los mismos. Y eso quería aportar lo que, o sea, que es como que, que parece que son dos sitios completamente distintos, porque lo son a nivel administrativo, son muy distintos, pero luego el trabajo es el, el mismo. ¿no? O sea, como que igual deberíamos quitarnos esta esta. Eh, esa estimación que tenemos hacia las instituciones, ¿no? O sea, que, que, que las instituciones igual no, no son tan malas ¿no? a, a la hora de usar las prácticas, ¿no? O sea, que es que, como una lanza a favor de… O sea, es que no todas y que algunas le hacen malas prácticas, pero, pero no todas, ¿no? Entonces, es, hemos tenido un ejemplo de muy buena práctica. Por, por eso, ¿no? o sea, quería como… Sí, sí, sí. Compartirlo. Porque al final, y ya si sí, terminamos, ¿eh? sí, igual podemos continuar en el café, ¿no? Pero efectivamente esto, eh, estas prácticas tienen que ver con un posicionamiento que, ¿vale? que tiene que ver con un respeto a lo procesual, a los tiempos lentos, a la escucha, al respeto a, a, al diálogo entre saberes a encontrar un espacio en el que no haya una jerarquía entre saberes académicos, saberes ancestrales, que decía Orlando, esto es aplicable eh, a unos modos de hacer comunes, ¿no? De la plaza del pueblo, de la casa de la cultura y del iván ¿no? Yo creo que es un posicionamiento, ¿no? Una manera de entender eh, este trabajo. Muchas gracias. ¿A ti? <risa> <A vos. risa> gracias.